Somos amatistas y vamos a tocar Dicen Que. Dicen que, dicen que, tóxica y caprichosa, tóxica y caprichosa. No soy ni obediente, dicen que, dicen que, solo un ser que el amor siente. No puedo evitarlo. Dicen que soy maliciosa, dicen que.